Hola, soy Sara Díaz, soy logopeda colegiada en Madrid y he escrito un cuento, lo he autoeditado, es un cuento para trabajar con los niños que tartamudean. He tenido la suerte de que lo han recomendado en algunos cursos y una compañera de Cataluña, eh, Mati Molinero, se puso en contacto conmigo y hemos hecho la traducción al catalán y espero que para San Jordi os animéis a regalarlo, a comprarlo y a probarlo porque es útil, está siendo muy útil en la intervención. El cuento es una eh, presentación de diferentes personajes con diferentes patrones de habla y está siendo útil para trabajar la aceptación, para trabajar el, el, la desensibilización, e incluso el tartamudeo voluntario de una manera muy amable y muy fácil para los niños.